El día de ayer se ha emitido el Decreto Supremo 4229, que es una continuación de todas las medidas que se vienen tomando a partir del momento en que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia por el tema del coronavirus. Este decreto busca equilibrar lo que corresponde a el control de la salud Primero, que a ningún boliviano, de acuerdo a la instrucción de la presidenta, le falte espacio en algún hospital si es que le toca contraer el tema del coronavirus. Tenemos varios casos confirmados, pero hemos llegado a estandarizar en primera instancia en los hospitales lo que son camas, terapias que nos permiten atender en primera instancia a los que vayan llegando en los distintos lugares. Por otro lado, este decreto también realiza un marco, establece un marco especial para cada departamento en los cuales también se delega las competencias que son de las gobernaciones y los municipios en función al objetivo principal que es básicamente el cuidado de la salud de los bolivianos. Se han abierto también, en primera instancia, a partir del 10 de, del 11 de mayo, algunas actividades como ser el sector minero y algunas también de provisión en el tema de alimentos. Por otra parte, hasta el 10 se mantiene la cuarentena y vamos a tener evaluaciones periódicas en todos los departamentos y todos los municipios porque hemos observado en todo este tiempo que hacemos seguimiento diario de la evolución de la pandemia, de que hay ciertos municipios que no están teniendo ningún tipo de ataque y estamos tratando de que estos municipios tengan, sigan manteniendo esta, esta capacidad de aislamiento y sobre todo de que no se tengan casos confirmados. Ahora, tenemos departamentos también que como Santa Cruz, como Beni, que han tenido una, un ascenso en el tema del coronavirus. Aquí lo que establece también el decreto es un punto de equilibrio entre lo que es el control de la salud y la apertura gradual de la economía, porque eso es lo que están haciendo muchos países a nivel internacional. Por lo tanto, lo que se establece claramente es que el gobierno, desde el primer día, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, desde el primer día que se declaró pandemia a nivel mundial, ha estado tomando medidas y este es un decreto que complementa esta fase que viene a ser la apertura de la economía sin perder el control de lo que es principalmente la salud, por eso muchas de las restricciones de la cuarentena, a la cual también Bolivia ha tenido un reconocimiento especial mundial porque el 94%, 94 está cumpliendo con esta cuarentena. Paralelamente, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez ha hecho el esfuerzo de acompañar el sacrificio del pueblo boliviano y el esfuerzo del pueblo boliviano con una política de ayuda sobre todo al empleo y apoyo a los hogares de Bolivia. En este momento tenemos en 16 días hábiles que hemos pagado 3.226.277 pagos, es aproximadamente un 30, 35 por ciento de los bolivianos que han recibido un beneficio de uno de los bonos que se han establecido entre canasta familiar, lo que es el bono familia, y lógicamente lo que se está haciendo es, con un sistema restringido de banco de horario, estamos completando este pago de más de 3.226.000 pagos, lo cual demuestra de que está funcionando el sistema con una transparencia total, porque es del Tesoro General del Estado, los recursos al banco y del banco directamente al beneficiario. Pedimos nuevamente que tengan paciencia, hemos tenido aquí un, una postergación en el bono del pago, bono universal, porque hoy día priorizamos básicamente el pago de lo que son los jubilados, son las personas de mayor de 60 años, que siempre van a cobrar generalmente el primer día hábil que es el de, de mes, pero al ser feriado el primero, adelantamos al 30 y se nos juntaba con el pago del bono universal. Y acuérdense ustedes, el 3 de, el 3 de abril tuvimos serios problemas, eh, largas colas, porque se juntaron el canasta familiar con el pago que correspondía a los jubilados. Por eso se tuvo que tomar la decisión, preservando primero el cuidado de las personas adultas mayores, que son las más expuestas, por ejemplo en Europa el 80% de fallecidos son más de 60 años, por eso la preocupación de la Presidenta Yanine Áñez de preservar a este grupo vulnerable, porque lógicamente ellos van a cobrar, lo hacen todos los meses, es parte de su vida, por lo tanto tuvimos que postergar para el 5, el martes 5, el pago del bono universal. Pero aquí la presidenta siempre, ustedes la escuchan, es la priorización de la salud, por eso con las disculpas del caso, a partir del 5 se van a comenzar a pagar el bono universal, porque en estos tres días que se van a pagar hasta el lunes, vamos a desagotar los bancos. Fíjense hoy día, al hacer un recorrido, hemos pasado por algunos bancos, hay las colas porque las personas adultas mayores, independientes, muchas veces tampoco sin respetar el día de su carnet, van a cobrar. Por lo tanto, hemos dado prioridad y pedimos las disculpas del caso, pero tuvimos que hacerlo esto para preservar el tema de la salud de las personas adultas mayores. Ministro, Gracias, Ramiro Luque, por favor. Estamos en vivo para Cadena A. Permítame una consulta, Ed, si nos puede volver a reiterar quiénes son las personas que se van a beneficiar con este bono a partir del 5 de mayo, por favor, ministro. Si usted se fija, tenemos primero bono canasta familiar que va para discapacitados, para las personas mayores de 60 años y para las madres del Juana Surduy. También estamos con el bono familia que beneficia a todos los alumnos menores que están en colegio en todos los ciclos y también estamos trabajando para que el Seguro Universal vaya a aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso ni beneficio por parte del Estado, que no tengan ninguna renta, ninguna jubilación y esas van a ser las personas que reciban, que consideramos nosotros viene a ser el último grupo que venga a recibir, con lo cual estaríamos cubriendo casi el 100% de la población boliviana. Bolivia TV. Ministro, buen día. Cintia Durán, estamos en vivo para Bolivia TV. Bueno, ya resaltó quiénes son los beneficiarios de Bono Universal. En caso de que esas personas no puedan acercarse a una entidad financiera, por favor recordemos qué es lo que deben hacer y qué es lo que va a pasar. Por favor, gracias. A ver, lo que estamos haciendo... En cualquiera de los bonos, por ejemplo, ya en La Paz, aquellas personas que definitivamente no puedan ir a cobrar el tema de su bono, hay un pago que se va a hacer a domicilio por parte del SENACIR y brigadas que, se está, que están trabajando. Eso sucede con las personas, ya se ha discapacitado personas de la tercera edad. Y también se han habilitado unas cartas para que pueda comprar un pariente o un familiar cercano, y está la carta tipo. Y en el tema de identificación, si han perdido de una o de otra manera la cédula de identidad, puede ser la libreta de servicio militar, puede ser eh, también el, la, el brevet, y eso se va a cruzar con el CEGIP, por lo tanto, no van a haber ninguna traba en lo que es el pago que corresponde a ninguno de los bonos. El único problema que lo que hemos estado viendo es por la restricción en los bancos, pero ya vemos que estamos con más de 3.200.000 pagos, quiere decir que está funcionando realmente el sistema y hay que tener un poco de paciencia porque los bonos pueden cobrarlos en 90 días. Red Ministro, por favor, ¿qué va a pasar con algunos padres de familia, por el caso, por ejemplo, en el caso Bono Familia, que no han podido cobrar por la falta de la libreta eh, de, del colegio, nos decían, y ha habido bastantes reclamos en torno a este tema? ¿Qué pasa con ellos? Eh, nosotros hemos dado la opción de tres libretas, 2017, 2018, 2019. Aquí también un reclamo a los padres de decir, oiga, no puede ser que no tenga una libreta de tres años de su hijo, pero… El Ministerio de Educación está viendo los mecanismos para que es un número menor restringido de los que no han podido cobrar, pero es el único mecanismo también de identificación y de transparencia. Eso determina que el niño es alumno, está en el rupe, por lo tanto se puede pagar. Estamos viendo los mecanismos con el Ministerio, abrió creo que cinco o seis días para que puedan reclamar y sacar una constancia, aunque también dijimos que podía pagarse con fotocopia, si es que tenía. ATV. Gracias, ministro. Buen día. Una cuestión, por favor. ¿Cuántos beneficiarios del bono universal más o menos se estima que se estaría entregando? Y al momento, en bonos, ¿cuánto se ha pagado? Eh, en, en este momento, tenemos 3.226.277 pagos que estamos alrededor de 1.800 millones de bolivianos. El bono universal consideramos que va a estar entre 3 millones a 3 millones y medio de personas. Eso ya están en este momento, a partir del martes vamos a tener, con lo cual tendríamos un universo entre 7, 7.5 millones de bolivianos que reciben pago de algún bono. Y tengan en cuenta que más o menos a dos millones de hogares se está pagando el 100% de su consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, si es tres por familia, estamos hablando de seis millones de personas. Se ha buscado con esta política aplicada por la presidenta Yanine Áñez, la instrucción era universalizar el beneficio y que les llegue a todos. Y creo que ha sido rápida la reacción. Porque el nivel de pago que estemos en 16 días hábiles, en más de tres millones de pagos, demuestra de que el gobierno ha avanzado con rapidez para corresponder al esfuerzo del pueblo boliviano que tiene en este momento. Muchas gracias, compañeros.